Del que hay Antonio Duyoa. En este tutorial vamos a aprender cómo usar la herramienta Citar, Site, desde distintos recursos de información. Vamos a empezar por el catálogo FAMA. Esta herramienta, que es un procedimiento sencillo para realizar referencias, eh, podemos aplicarla a la elaboración de trabajos académicos. Es muy fácil de identificar mediante las comillas y normalmente trabajaremos con, eh, las citas, eh, de con las citas o las referencias de manera individualizada. Por ejemplo, en el catálogo FAMA tenemos este libro, Endocrinología Clínica, hacemos clic aquí y como vemos nos genera la cita en distintos estilos y solo tendríamos que copiar en el portapapeles. Ahora, vamos a ver la herramienta en la plataforma e-Libro. Ya tenemos un documento seleccionado y podemos utilizarla tanto desde fuera del libro, haciendo clic aquí. Citar libro, siempre buscamos las comillas y, como vemos, nos permite copiar la cita, generándola también en distintos estilos. Podemos usar el control C. Si entramos a leer el libro en línea, también encontramos la herramienta aquí, fácilmente identificable. Vamos a otra plataforma, en este caso del Sevier, Clinical Case Student y vamos a ir, en este caso, tenemos que ir a nuestra estantería. Normalmente eh, usamos la opción eh, o el acceso personalizado a esta plataforma. Y abrimos, por ejemplo, este libro de farmacología. Aquí lo tenemos. Y si, y si os fijáis, aquí abajo, en el lado derecho, encontramos el icono de la cita. Simplemente haríamos clic ahí y copiamos. Vamos ahora a usar la herramienta Citar en la uh, videorevista Jove. En este caso también lo haríamos desde, desde nuestra cuenta con acceso personalizado. Aquí tenemos ya una, un artículo eh, seleccionado y como podéis ver, aquí tenemos la opción Citar este artículo. En este caso no vemos las comillas, pero vemos claramente la opción. Daremos clic a copiar la cita y ya podremos pegarla en el documento que nos interese. Podemos ver aquí cómo está siendo citado este artículo. Vamos a otra plataforma. En este caso se trata de ING Book. Y bueno, tenemos ya localizado un documento que nos interesa sobre física. Y buscamos, como siempre, las comillas que está aquí, en este lado derecho, en este menú. Creamos cita, tenemos distintos estilos, las generamos y simplemente copiaríamos el que no, nos interese, MLA, APA, Chicago o Harvard. Estos son los estilos bibliográficos normalizados. Para finalizar, vamos a ver la misma opción, en este caso en Google Académico. He hecho una búsqueda previamente sobre nanotecnología en España y si nos fijamos, bajo cada documento aparecen las comillas simplemente haríamos clic ahí y nos aparece las distintas referencias en los distintos estilos y simplemente podríamos copiar el formato que nos interese bueno pues esto es todo y eh, aprovechar esta herramienta para eh, bueno elaborar de manera más eh, rápida las referencias de vuestros trabajos. Muchas gracias por vuestra atención.